Prilines, saludos cordiales a todos. Ayer hicimos un vídeo muy interesante en YouTube de, con Gonzalo del paso a paso que, que tiene que dar un empleador cuando te quiere contratar y estás como estudiante el paso a paso para que te den el permiso de residencia y trabajo. Cierto es que muchos empleadores oyen esto que acabo de decir y se asustan porque piensan que es muy complicado. Más que los empleadores suelen ser los, los asesores del empleador. Los que le llevan la contabilidad a los contadores, como decís vosotros. Bueno, muy sabiamente me habéis dicho. Oye Luis, haz un vídeo corto. Porque claro, si le damos al empleador el vídeo de una hora que hicisteis ayer. Pues va a ser un poco largo. Haz uno corto resumiéndolo Y es lo que os voy a hacer. Es muy sencillo. Señor empleador, este vídeo es para usted. Futuro empleador. Eh, simplemente... La, o sea, la solicitud la hace el empleador con su certificado digital de empresa Que es lo más sencillo, ¿vale? cualquier empresa está acostumbrada, cualquier autónomo Y se identifica por el certificado digital Accede a la web de extranjería y hay que le pide Pues muy sencillo, el CIF de la empresa La escritura de la empresa Donde se ve que, él, que el que está haciendo el trámite Representa eh, ciertamente a la empresa Y el DNI ...de esta persona o el NIE si también fuera extranjero... ...¿vale? Esto es para identificar a la empresa... ...esto cualquier empresa que hace cualquier trámite... ...con la administración de cualquier tipo lo sabe y lo hace... ...no es nada... ...luego, ¿qué más se necesita? ¿El contrato de trabajo? Es un contrato normal... ...el estándar que tenga, que tenga la empresa... ...señor empleador... ...el que usen ustedes con una simple cláusula... ...que diga que entrará en vigor... ...cuando eh, al estudiante le concedan... ...su permiso de residencia y trabajo... Y por último, hay que aportar pues, el impuesto de sociedades y la última declaración de IVA, para que extranjería vea que tiene capacidad para contratar un empleado. Y una pequeña memoria descriptiva del trabajo que va a hacer este futuro empleado. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Y ya por último, para que no se nos asuste nadie, hay una tasa, nos dijo Gonzalo, que son 200 euros hacer este trámite la, la tasa pagada O sea muy sencillo identificar a la empresa y el que realiza el trámite del nombre de la empresa el contrato de trabajo que entrará en vigor cuando le den la residencia el permiso de residencia y trabajo declaración última de impuestos de sociedades y de iva y una pequeña memoria en la descripción del puesto de trabajo es darles este vídeo al empleador no dura más de tres minutos y cualquier duda estamos a su disposición para aclararle cualquier cosa todo esto se hace telemático en un momento. Saludos cordiales y veros el vídeo completo. El canal de referencia para venir a España y una vez aquí hacer bien las cosas. Saludos cordiales.